Sí, a lo que yo. Hola amigo Chiro, ¿cómo oh, va? Qué día nos tocó. Si Dios quiere la Virgen vamos a andar muy bien. Bueno, hoy se va a concretar el desafío de mi amigo Pablo Lopit, acá está Pablo. A ver Pabrito, sí. Y el amigo Chirola. Y acá el amigo. el, y el, el tapado. Y el amigo Pablo Bazán que lo traje como Y acá Papo, tenemos al oficinista haciendo, haciendo el roto, respondiendo. Siempre trabajando, Chiro yo. Siempre haciendo cosas como corresponde, con todo en regla. Sí. Y mire qué diga. Casi me mató. Acá estamos. Zona errada. Ahí adelante mío Chiro. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, era. Bien ahí. Bueno, acá lo tenemos para que va a ser mío. Atrás mío Bazán bueno, el capitán de la embarcación y guía de pesca, Loquillo. Así que lo pueden llamar cuando vean las imágenes. Así contratan sus servicios y vienen a disfrutar una pesca como estamos haciendo nosotros. ¿No, Loquillo? Sí, señor. ¿Eh? quieran. ¿Vamos? Acá vamos a tirale el teléfono, tirale el teléfono. 221 41 97 897 eh, También vía WhatsApp, también. lo puedes llamar por teléfono, servicio full full, fíjate 221 41 97 897 Me, me llaman y, y buscamos un día como el de hoy Mirá, Así es, miren qué día, eh. bueno, los esperamos a todos, bueno, ahora vamos a armar y vamos a empezar la pesca Acá atrás este les muestro los barcos, zona de Rada Y bueno, ahora cuando empiece la pesca le vamos a ir mostrando es favor, a buscar, ¿no? acá con está? lo que, lo fundamental para poder pescar bien mira estamos pescando casi 8 años. mirá, el pescado con temperatura baja cuesta que su la seba? cantidad de ceba, mirá, acá tenemos esto, miren 3 botellones de seba traída de Mar del Plata, la mejor, la, mejor, la mejor a disfrutarlo ahora y en proba ya están en el agua dos Y ya, y a la ya se ve la calle sí, Ya empezó a ser la calle Señoras, sí. acá estamos Con el primero, Chirola el enfrentamiento, acá con Pablito Mojarra Acá está, el primero de la mañana primero, Vamos eh. vamos por más ¿eh? Bueno, acá viene Mojarra Con otro pejerrey Este es el primer pejerrey De él, así que En este momento Dos a uno. Bien ahí, Mojarra. Bien, ¿eh? Seguimos. ¡Vamos, Pablo! Pescado bueno. ¿Buscamos copo alguno que lo colabore? A sí. ver, lindo, Maco. Sí. sí como, sí como. Mirá qué nudo que te hizo. ¿Ya? Bueno, Maco. Acá estamos, en el loquillo. Para que lo disfrutes. Seguimos pescando. Así es. Con el número uno. Vamos, gracias, Maco. Bueno, acá viene Mojarra, con otro pejerrey, este es el primer pejerrey de él, así que en este momento, 2 a 1. Bien ahí Mojarra, bien, ¿eh? seguimos. No. Vamos Pablo. Bueno, acá viene Pablito con otro pescado. carito vamos bien Pablo ahí bien? bueno vamos. ¿Le, vamos a, le, le vamos a mandar a los muchachos del grupo Bacota Grupo sí. ¿Sí? Sí, Bacota Bueno está bien para el amigo Agustín que anda vale. clueco, pobre vale. que se mejore para mi amigo Agustín La Carnada coloreada vamos carnada coloreada y puso las fucsias. La fucsia. sí. bien Pablo un vale. gusto que vino Pablo a visitarme muy bien las... Ay, Se le fue un pescado hermoso Bueno, acá estamos Doblete del Loki terminando la jornada en el río La Plata, la verdad muy buena pesca ahí tenemos otro del... a ver si lo trae, ahí lo agarro también muestralo, Loki Doblete ¿Eh? Ahí está el otro y ahí, mira, ahí trae otro basam. Se nos planchó el río Se planchó el río, pero una pesca lleno le una bueno los del tacho. bueno bien vamos. ¿Eh? Vamos a acá le mostramos el río como está hoy acá viene Chiro con un hermoso ejemplar está tragado vamos Chiro a ver Chiro bien bien bien bueno vamos Chiro no, acá viene Loki con otro pejerrey, vamos a ver qué tamaño tiene ¿Eh? clavado casi a 80 metros de la embarcación ¿eh? bien lejos Mojarra viene con otro ahí y acá viene Loki Loki viene con un lindo pejerrey ¿eh? Pero acá el lo que viene con uno de 40 40 centímetros. muestra lo que. Bien ahí. Bien. Excelente. Bien arriba. Y ahora me voy con Mojarra. Me muestra. Bien, Mojarra. Lujo. Seguimos a un punto del. de Chiro. Bueno, acá viene. Pablito Bazán Vamos, vamos, vamos, vamos, enrosque, enrosque, enrosque. Bien, bien, ahí, arriba ahora. Dale. Le, mirá. Pescado de 42, vamos. Arriba. Bien ahí, bien. Bien, Pablo, bien. bien. Vamos. Seguimos, seguimos en el río de la Plata. Bueno, acá venimos con mojarra. Eh, hasta ahora el mejor pescadito del día. No, no, no, no, no más, no, levantá, no, no. Tenés que levantarla no, acá. Lo, no, lindo así si no se copia. No. Pero te lo mostraste nuevo Pablo. Levantá un poco para arriba, Pablito. Che, no fimo porque con toda la puteadas que hacen Monja. Vamos a mi pollo, vamos A pollo. ver, monja. Caballo que alcanza a ganar ¿quién? Para arriba, para arriba la caña, vamos. Para arriba. Eso, Ey, dale qué lindo, mira, dale. Mira, Está tragado, no? No, está tragado, se tragó todo. Se lo, lo tragó todo. Bien, eh. Excelente, amigo. ¿Para bueno, acá viene Chiro con otro peje rey. Este es el 3. lindo, lindo chido, vamos vale, levante la caña, vamos que no golpeen la lancha bien, lo bueno es que comen muy bien, muy, bien, ¿eh? muy bien. levante Chilo bien ahí, eh son los Bacota ¿eh? tiran los riles al agua para ver si pica el pez ¿eh? acá está, esto va a salir en televisión TV Sport y todo señor, usted tira el reel para qué? para lubricarlo? ah! Bueno, estos son los Bacotas, cómo pescan. Bueno, acá viene Chiro, con otro pescador lindo. 35, arriba. Levantalo, Chiro. No lo veo. Bueno, bien, Chiro. 2 a 0, vamos. 2 a 0. a Ahí viene Maco con uno grande. Qué pescado. Otro más, otro más. Más? -la -la -la -la! ¡Oh, oh, este es tuyo, Chiro, te agarré la caña. ¡Sí, oh, oh! Igual, nomás, es tuyo, es tuyo, tuyo papá. Bien, mira ahí, eh. Qué pescado.